Nosotros como dirigentes, como simpatizantes, vamos a entregar todo para que Central Córdoba funcione lo mejor posible y podamos estar a la altura de la circunstancia. Acá con el manager que nos acompaña, el cuerpo técnico que va a llegar y todo el equipo técnico que tiene Central Córdoba, lo único que vamos a hacer es allanar camino para poder obtener el objetivo nuestro, que es ser un club importante que se mantenga por siempre en Superliga o en Liga Profesional, como se denomina hoy. Yo a Gustavo le quiero agradecer la predisposición que ha tenido. Apenas lo llamé, tuvimos una conversación muy amena hace siete días de esto y le propuse, le propuse, retornar al club, tomar las riendas y conducir el club, conducir eh, el equipo, conducir nuestra primera división, porque sabemos de las condiciones que tiene como técnico, sabemos de las condiciones que tiene como formador de equipos, sobre todo en lo humano, así que nos vamos a sumar todos los dirigentes y todos los simpatizantes de Central Córdoba en pos de, de este objetivo. Así que Gustavo, muy bienvenido, muy bienvenido todo tu cuerpo técnico. Central Córdoba se renueva, se renueva con tu llegada y esperemos, esperamos, sin duda que vamos a tener éxito. Así que vamos a trabajar por esto. Por otro lado, le quiero agradecer al, aquí al exjugador y hoy manager de Central Córdoba, eh, hombre que fue el baluarte de nuestro club para obtener el preciado logro del ascenso, fue el gran capitán o el gran componedor, el gran luchador por, por nuestra institución. Agradecer la solución de compromiso que fue de cumplir el rol de técnico en estos partidos que nos ha tocado y que nos to aún nos queda por jugar. Así que solamente decirles a ustedes eh, muchas gracias por acompañarnos y bueno, el mejor de los éxitos, que el éxito del Sapo es el éxito de Central Córdoba y el éxito de una provincia entera. Así que muchísimas gracias por estar acá y, bueno, solamente planificar el trabajo en los próximos días. Así que, bueno, eh, mi digamos, con esto quiero cerrar yo mi, mi presentación y dejarlos a ustedes disponibles de para cualquier pregunta que quieran hacerle, tanto al técnico como a mí. Gracias, presidente. Vamos a hacer eh, las fotografías eh, oficiales. Una vez que terminemos, eh, Gustavo Colioni iba a estar a disposición de ustedes. Vamos. Adelante, ¿quieres, Gustavo? Adelante. adelante. Ah, ingeniero, disculpe, aquí adelante una foto, por favor. Bueno, muchas gracias. Eh, a partir de ahora habilitamos las preguntas de los medios que están eh, presentes en el club. Por favor, eh, van eh, pasándose el micrófono eh, y levanta la mano el periodista que a realizar la primera pregunta. ¿Qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal, Gustavo? Soy Guillermo Contreras de, de Express. Eh, un gusto que esté nuevamente en la provincia y, y para dirigir el Centro Córdoba. Bueno, me parece que es el regalo de Reyes, que no sé si lo pensó o lo soñó en este día. Bueno, este, muchas gracias, buenas noches para vos. Sí, la verdad que terminar el año con esta, con esta noticia, con esta conversación que tuve con Pepe, al que quiero agradecer a él y, y en, en primera persona y a toda la institución por darnos la oportunidad a todo mi cuerpo técnico de venir a trabajar, de venir a ayudar, para poner a central en lo más alto, como alguna vez lo, lo supimos hacer. Así que contestando a tu pregunta y agradeciéndote tus palabras, este, la verdad que fue un, un final de año muy muy lindo, este, este año es tan difícil para todos, pero la noticia que me, me, me tocó al final fue, fue muy buena, terminé el año de la mejor manera y bueno, hoy estamos aquí ya para definir todo lo que ya hemos hablado con como te dije con mucha ilusión y con muchísima esperanza no eh, gustavo aquí sí, te escucho Pablo dale Pablo Díaz del, del diario El Liberal ¿Cómo estás Gustavo? Bienvenido ¿Cómo ¿Cómo de vuelta Gracias. Este, bueno hablábamos el otro día y decías que, que, que te sorprendió que sea tan rápido la vuelta Digo, ¿qué crees que, que cambió? ¿Qué pudo haber pasado en estos nueve meses para que en marzo eh, tenías que irte y ahora en enero estés de vuelta aquí en, en Central? Pasa que, bueno, es la, la vida, tiene estas cosas. Fue un año totalmente atípico porque uno habla de nueve meses y en realidad fueron diez partidos. Pero bueno, este, Facundo Cabral dice en alguna de las frases que, que un día cuando lo fui a ver, creo que es su última función, si querés hacer reír a Dios, contale tus planes. Entonces... Este, esto que me pasó, venir tan tan rápido, no, no lo soñé, no lo pensé. Siempre siempre uno tenía el corazoncito pensando que en algún día iba a pasar esto. Pero bueno, lo tomo con mucha con mucha alegría, lo tomo con mucho profesionalismo, con ganas de, de trabajar, con ganas de sacar adelante esto. Así que feliz, feliz, feliz por, la, por, el, por el, nuestro momento, feliz. Gustavo, por aquí. Eh, Alfonso Díaz de, de Radio lb 11 bienvenido a a Santiago eh, y, y bueno, preguntarte en qué momento eh, tuyo te, te encuentra, porque sabemos que has trabajado mucho en esta etapa de pandemia, eh, que, que te has perfeccionado, en qué momento te encuentra eh, y, y con qué te has encontrado, eh, qué que has visto este plantel, qué que sentís que hay que reforzar. Bueno, gracias amigo, ¿cómo te va? Este, me encuentro en, en un momento muy, muy pleno, o sea, me ha tocado estar en mi casa muchos días, creo que Dios, por eso es Dios, no hace las cosas por algo. Yo estuve al lado de mi vieja en un momento duro para ella, me tocó estar ahí, así que eso me, me fortaleció. ahora ella, ella está mejor, está bien. Y eso me, me hace a mí estar tranquilo para poder trabajar. Y bueno, en, en lo profesional, eh, la pandemia, o sea, buscándole la ley, de, la ley de la resiliencia, o la parte más, el vaso medio medio lleno, la pandemia nos hizo capacitarnos, nos hizo amigar con, con la computadora, con los Zoom, este, he generado una agencia de capacitación en Córdoba, Hemos, este, estamos terminando de un curso a nivel internacional que la semana que viene sale, sale a, a, a la venta en todo el mundo. Este, pero bueno, eh, el tema es que siempre, siempre está bueno para seguir aprendiendo, mi cuerpo técnico le quiero agradecer a ellos a mi cuerpo técnico que supo aguantar, este, cada uno haciendo otras actividades, esperando una oportunidad, eso habla de, de la dignidad de, de cada uno de, de, de, de, de mis ayudantes, todos. Así que bueno, este, estoy muy feliz por ello también. Hola Gustavo, Pablo Pereira de Radio. Hola Pablo, ¿cómo, ¿cómo te va? Eh, Gustavo, eh, seguramente durante todos estos meses también eh, te hiciste tiempo para salir de cerca lo que pasaba con Central Córdoba. Sabíamos que tenías un especial interés justamente en lo que habías dejado. ¿Crees que hay que hacer eh, muchos cambios profundos con, con respecto eh, a, distintas, a distintos aspectos del equipo, eh, desde lo institucional, para pensar en una recuperación? Yo tuve una charla... Con, con Pepe, con Alexi, hace un rato y bueno, un poco me contaron lo diferente que está el club es cuando tuvimos nosotros que, que tuvimos que remar en el, en el dulce leche para en el día a día, que a vos te contas. este en cuanto a la estructura, en cuanto a cosas que en el momento por ahí no estaban porque no estaba el tiempo, los procesos se van cumpliendo, hoy el club goza de, de otra cara en cuanto a lo, a, lo, a lo institucional y a lo estructural, que eso facilita el trabajo este, la parte técnica, táctica, la, la vamos a hablar este, puertas adentro este, para ver lo que, lo que podemos sumar, lo que podemos cambiar, lo que podemos trabajar, pero sería muy prematuro de mi parte este, ponerme a dar alguna, este, alguna opinión este, sobre, sobre el equipo porque bueno primero tenemos que echar las puertas adentro y de a, de a partir de ahí empezar a, a desandar el camino de, de darle nuestro ADN, nuestro tinte, nuestra forma de trabajar este, pero bueno, para eso falta. Primero hay que tomar, hacer una evaluación, un diagnóstico, que no lo voy a hacer yo solo. Así que en función de eso, ver para adelante eh, cómo y por dónde, ¿no? Gustavo, eh, Julio Keller, Mundo Ferroviario, aquí en el medio. Eh, bueno, justamente hablaba el diagnóstico, ¿no? Voy a usar una frase que publicó un amigo en una editorial: te fuiste con la pandemia, volvés con la vacuna. Y eh, justamente apuntando a. Eh, que vienes ya con un equipo conformado, se podrá hacer, la ventana está abierta para contratar todos los jugadores libremente, pero la mayoría tiene contrato hasta el 21, o sea, hasta el 2021, final de 2021. Sí. Lo que sí hay que buscar un central, teniendo en cuenta que es Butoni. Eh, ¿Puedo decir ver. un central? Bueno, ya. Si no, no, no, no, no, pues por digo, ah, buscar ah. refuerzo, tratar de reforzar. ¿Vos o me estás preguntando, de, preguntando de, o me estás sugiriendo. De, pregunto, ¿Vos me está o me estás preguntando o me estás sugiriendo. Ah, bueno, te bueno, bueno. Porque me estás diciendo de qué tal. No, un no, central. por eso digo, porque la, por la necesidad. Ah. Está bien. Eh, voy a ver porque está, está Salomón, está Maciel, está Vanegas y Anduesa. O sea, son cuatro centrales, no es un número menor, pero bueno, cuando me junte con la gente que está y evaluemos, vamos, sé que Anduesa es el lateral y es un muy buen refuerzo, este, vamos a evaluar y tomar decisiones. No, no descarto no traer un central. Eh, Gustavo, aquí... Eh... Otra vez a Pablo. Eh, no sé si te ha tocado trabajar ya alguna vez con, con un manager en, en una institución y cómo crees que, que, que se va a dar esta, esta relación, este trabajo de, de convivir con un manager, tomando decisiones por ahí en conjunto o no. Este, y bueno, teniendo en cuenta también que lo conoces, que es un jugador que lo has dirigido, como decía el presidente, el capitán de los dos ascensos. Sí, no, no nunca tuve. Con un director deportivo, con un manager, no, no, no. es mi primera vez. Pero bueno, este, el, el club está por delante de todos. El club tiene más de 100 años, tiene un montón de ídolos, muchos, a lo mejor más importantes que Alex y yo. Entonces tenemos que ir atrás del escudo y atrás del club y a partir de ahí este, tratar de, de dar lo mejor. Gustavo, ¿cómo te va? Daniel, bueno, te amigo, ¿cómo anda Daniel? Bien, bien. Un placer eh, volver a verte. Eh, bueno, una segunda etapa, la gente ya está colgando banderas afuera, digo, ¿cómo vivís esto? Sé que tenías eh, también, eh, que te, te pedían de otros equipos, pero bueno, llegó a Central Córdoba, ¿Cómo, ¿cómo tomaste esto? En realidad, esto no es por vender humo, porque la gente que me conoce sabe que soy amigo del que cuida auto y, y, de, y del que vive en una finca, para mí no hay distinción de, de, de, de personas de acuerdo a lo que tengan. Este, esto te lo digo, ha sido una constante relación. Eh, o sea, a ver, ayer, ayer tuve que hacer un video para, para un chico que se llama Al, Álvaro para sus para 14 años. Y antes ayer hice otro video, o sea, la relación con la gente ha sido, siempre ha estado prendido esa llama desde el día a día. Y bueno, se lo agradezco a, a la gente esto de, de estar siempre en contacto conmigo. Este, vía por las redes sociales o, o conmigo mismo en cuanto a lo mío, que me piden fotos, esas cosas, pero bueno, yo eso lo tengo que devolver con trabajo, lo tengo que devolver con trabajo y lo tengo que devolver en la medida de lo posible con honestidad y trabajo y en función de eso que, sea, que el resultado sea, sea una causalidad, pero siempre lo digo, el agradecimiento mío hacia la hincha del Central Córdoba, eh, hasta siempre, hasta siempre. Gustavo, eh, recién hablabas de tu cuerpo técnico, la composición del mismo para esta segunda etapa será exactamente igual que cuando se fueron allá por el mes de marzo, habrá alguna variante y eh, pregunto también por el tema de la categoría reserva que hoy por hoy es entrenada por, por otro entrenador y vos tenías un entrenador en tu cuerpo técnico que era Jorge Calabró. Bueno, este, el cuerpo técnico es el mismo, se le suman dos personas más que trabajan en Córdoba, que que son profesionales de la edición de video, y de, bueno, en todo lo que concierne a, a, a lo que es eso, entrenamientos, eh, edición de video del rival, edición de video de individuales de los rivales, esos son, son dos son dos, dos muchachos que son muy, muy capaces, que bueno que lo hemos sumado al cuerpo técnico. Y con el tema de la reserva, este todavía no, no hemos tocado ese tema, no hemos hablado con la gente del club, así que, no te puedo dar la respuesta ahora. Eh, Gustavo, eh, si bien cuando te fuiste eh, aquí, el, el torneo estaba, eh, Central Córdoba, eh, muy mal ubicado en la tabla. En esta transición del, del campeonato, eh, Central está en una situación difícil, si bien los puntos todavía no empiezan a, a sumar, pero sí cuando arranques vos, o cuando arranque todo de cero, eh, la, los puntos van a empezar a valer. Eh, ¿Cómo tomás esa situación de cuando te fuiste, ahora esta realidad? Bien, déjame que te corrija con todo respeto, este, iba una fecha del torneo y habíamos perdido el primer partido. En el primer torneo perdimos la primera fecha con Ñul y terminamos con seis equipos por debajo nuestro. Sí, o sea, yo no me atrevería a decir que íbamos a terminar último porque la tendencia del equipo era otra. Entonces, este, ahora, bueno, no sabemos si, si va a haber descenso, no va a haber descenso, nosotros tenemos que pensar en poner un equipo competitivo, un equipo este, con nuestro ADN, con, con, con, con nuestro sello. Este, y bueno, vamos, vamos en la búsqueda de eso, con, con, lo que, con los chicos que, que están acá en el club, de acuerdo a lo que a lo que evaluemos y diagnostiquemos, veremos a dónde podemos reforzar para ayudarlo a crecer el equipo. Así que bueno, así es. Hago la última. Eh, justamente cuando te fuiste, Gustavo, eh, después hubo algunos eh, cruces eh, con la dirigencia en declaraciones eh, públicas, en declaraciones hechas a los medios de prensa. ¿Fue difícil limar esas asperezas para ir en pos de este segundo ciclo? No, no, eso eh, pasa que cuando, cuando las personas este, tenemos una raíz, un, un, un, un ADN de crecimiento, de educación, que somos de, de buena de buena gente, cuando uno, hay una acción y una reacción de ambas partes, y no fue tanto en realidad, pero bueno, este, cuando hay predisposición para este, encontrarse en un camino, este, es más fácil, y bueno, de esto pasó con, con Pepe, tuvimos dos charlas muy buenas, y bueno, en realidad este, hemos vivido cosas muy lindas, muy fuertes, no sé si fue lo más importante de la historia del grupo, de haber estado cerca, así que bueno, es, es volver a a intentarlo, volver a soñar, pero este, esto es eh, sin, sin hablar tanto y trabajar mucho, porque bueno, para, para hablar siempre está bueno, pero tenemos que demostrarlo con trabajo y con humildad y con dedicación, cosa que ya lo hemos hecho, debemos hacerlo de nuevo. Eh, trasladamos las preguntas de, de la gente que no puede estar Dale. presente. Martín Cividino de Diario Olé, eh, pregunta, ¿qué es lo primero que se te pasó por la cabeza cuando recibiste el llamado de Central Gordo? Y muchas cosas, muchas cosas. En lo personal, este, siempre me pasa lo mismo. En lo personal me acordé de mi vieja que por ahí ella me preguntaba todos los días, y ¿te llamó alguien? ¿Estás con trabajo, hijo? Porque bueno, en realidad ella sentía que yo me había vuelto por ella. Y bueno, no era tan así, pero entonces me puse muy contento con ella, le avisé a ella primero. Y después, bueno, el tiempo, los tipos que estamos en el fútbol extrañamos el pasto, extrañamos extrañamos el olor al vestuario, extrañamos el enojo de algún jugador por algo y que tenemos que direccionarlo. Este, yo creo que eso nos pasa a los vagos, a los, a, los, a, los, a los muchachos o a la gente que, que es del fútbol, cuando está fuera del fútbol extraña todo, extraña el olor al masaje, extraña el pasto, extraña el enojo, extraña... Bueno, me pasaba eso a mí porque nunca, en toda mi carrera tuve más de dos meses parado, nunca. Estuve con trabajo casi 10, 10 años consecutivos. Y acá un poco porque me quedé sin trabajo y mucho por la pandemia, tuve mucho tiempo para, para pensar, para capacitarme. Y bueno, la verdad que ojalá, estoy seguro que así sea, usemos eh, los errores como herramienta de aprendizaje para lo que vienen. ¿no? Horacio Farías, de FM10, de Añatuya, pregunta si... El hecho de que desde los próximos torneos el promedio o los puntajes tengan que ver ya con el promedio, ¿genera alguna presión extra para tu trabajo? No, en realidad no, no, no está todavía este, no está todavía definido cómo va a ser, aparentemente son como dijeron en un principio, eran sin descenso. Pero bueno, a veces cambia el fútbol argentino, así que nosotros tenemos que pensar, como te dije recién, hacer un equipo competitivo, un equipo duro, un equipo que tenga una identidad y que salga en todas las canchas a sacar ventaja de los errores del rival, o a sacar ventaja de sus propias virtudes. Después, las estadísticas, los promedios, van por otro camino. Sebastián Monzón, de Magazine, pregunta si ha tenido eh, la posibilidad de ver eh, al equipo, y eh, qué crees que le puedes agregar a lo que está dando hoy en día. Sí, sí, lo, lo, lo he visto, veo todos los partidos de todos los equipos, y de centrar un poquito, una cuestión de, de sentimiento, lo veía más. Creo que el equipo ha ido de menor a mayor, y bueno, y seguramente hay que seguir haciéndolo crecer. Jorge Cáceres, de FM Estilos, de Fernández, eh, pregunta si el tema de la cantidad de jugadores que hay en el plantel te parece suficiente, si crees que va a haber algunas bajas y tienes además pensado eh, incorporar jugadores. En realidad la cantidad está justa, a lo mejor está un poquito excedida, un poquito para, para, para, para nuestro gusto, pero bueno, son, son evaluaciones que debemos hacer en, esto, en estas horas, diagnosticar, pensar y después tomar medidas. Bien, Martín Sequeira, de Falso 9 y Planeta Fútbol, el hincha en su mayoría festejó su regreso y le devolvió la esperanza de ver un Central Córdoba que lo represente. ¿Qué tiene para decir ante un apoyo tan grande? Bueno, como te dije recién, eh, el apoyo y el cariño de la gente, eh, de la mejor forma que yo lo puedo devolver es con la honestidad, el trabajo y la profesionalidad. Y ojalá que en función de eso los resultados se den. No tengo otra forma de, de, de devolver tanto cariño, tanto afecto de la gente que, que me lo hace sentir día a día. Y se lo agradezco siempre. Federico Chara, de Diario Panorama. Eh, pregunta si eh, después del partido ante estudiantes cómo está planificado eh, el trabajo si el plantel va a tener días de descanso o, o piensa iniciar de manera inmediata con las prácticas bueno, todavía no está definido cuándo se va a jugar pero en el supuesto caso que se juegue el lunes o domingo, martes este, el equipo va a tener este, los días de licencia hasta el día 17 y el día del lunes 18 creo este, vamos vamos a empezar a trabajar con, con mi cuerpo técnico ya establecido aquí en Santiago. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Gracias. Damos por finalizada la, la presentación oficial y la conferencia de prensa. Gracias a ustedes. Gracias, muchachos. Gracias.